¡Levántenla, figura artística! Levanten a este gordito de camisa azul! ¡Ese que está ahí! ¡A ese que está ahí! ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Entre todos, levántenlo! ¡Ay, pobrecito gordito! Sí